Sí, obviamente, cuando más jugáis, más tiempo pasar dentro de la cancha. te... ¿Messi volverá algún día al Fútbol Club Barcelona? Y se fue injusto porque ya atrapasaba lo futbolístico también, las críticas. Esa es la pregunta que se hacen muchos y Laporta ha respondido. Conocemos la, la característica de cada uno y sabemos qué es lo mejor en cada momento. Además de explicar las labores que desempeñan la Fundación Barça y ACNUR en la zona, Laporta también fue consultado por algunos temas de actualidad uno de ellos fue el nombre de Leo Messi que el próximo 30 de junio concluye su contrato con el Paris Saint Germain y con quien el presidente azulgrana tiene clavada una espina tras no poder retenerlo en verano de 2021 por la situación económica en la que se encontraba el Barça, preguntado directamente si el club azulgrana podrá ficharlo el próximo verano, una vez tenga la carta de libertad, Laporta explicó que eso me lo preguntaron los cuatro chicos que me entrevistaron aquí y los niños que veo en la calle, yo les digo que Messi es del Barça, ¡Qué tranquilos, que es el mejor jugador del mundo hemos tenido la suerte de tenerlo en el barça y ya veremos dijo eso sí pese a que el delantero argentino lleva ya casi un año y medio lejos del canal la porta dejó claro que la imagen de leo sigue estando vinculada al barça por supuesto vayas donde vayas la gente identifica a messi con el barça y a mí eso me gusta explicó y a la pregunta directa de jordi basté si se pone bien messi para casa la porta respondió ya lo veremos estas cosas son complicadas son complicadas además ahora está en el parís saint germain y ahora a mí no me gustaría entrar en polémicas con este club Solo falta que diga alguna cosa y ya se cogen y entramos en polémica permítame por respeto a messi y al club gracias y es que aquí podéis ver las palabras de un laporta que reconoce que es bastante complicado hacer que vuelva leo messi al fútbol club barcelona vamos ahora a ver qué tal está yendo precisamente a la pulga a Leo Messi en el Mundial de Qatar y es que su entrenador Lionel Scaloni se ha referido al crack de Rosario los 26 elegidos por Lionel Scaloni ya están concentrados de cara al Mundial de Qatar que arranca el próximo domingo 20 de noviembre el seleccionador argentino compareció en sala de prensa y habló sobre la dinámica del grupo antes de la cita la lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo como siempre era lógico que se queden fuera grandes jugadores cualquiera que se hubiera quedado era difícil para nosotros más allá de nombres hemos conformado un grupo y a todos les tenemos un aprecio enorme expuso sobre la convocatoria uno de los que finalmente entró en los citados fue Dybala no hubo tanta charla cuando pasó la lesión hablé y le dije lo que pensaba después la evolución fue favorable el club y el entrenador lo llevaron muy bien cuando pudieron acelerar salió al campo es una alegría porque es un chico que apreciamos que merece estar estamos contentos de tenerlo una vez más todas las miradas estarán centradas en en Leo Messi Para quien también tuvo unas palabras A ver si lo veo como siempre Con ganas de disfrutar Sabe lo que es jugar el mundial Con esta camiseta el proceso es importante, lo está disfrutando Finalmente Scaloni habló sobre las posibilidades de salir campeón El mundial lo ganan los equipos inteligentes, cautos Que saben cuándo atacar y cuándo defender Nos tenemos que adaptar a eso No tenemos presión, es fútbol Somos conscientes de lo que representa para Argentina Pero no deja de ser un deporte El 2022 es un ejemplo claro Haciendo las cosas mejor que el rival se quedó afuera Pero el fútbol tiene esas cosas y lo tenemos que aceptar Si queremos ganar por decreto estamos equivocados nosotros intentaremos dar el máximo Concluyó Por tanto estas son las palabras de Lionel Scaloni Los días previos al debut de Argentina